acá es uno de los 32 departamentos que junto con Bogotá, distrito capital, forman la República de Colombia. Su capital es Tunja. Está ubicado en el centro-este del país, en la región andina, limitando al norte con Santander y norte Santander. Al noreste con Venezuela y Auca, al este con Casanare, al sur con Cundinamarca y al occidente del río Magdalena con el departamento de Caldas y Antioquia. Se creó durante la reforma constitucional de la Confederación Granadina del 22 de mayo de 1858. En el territorio de Cense se libraron batallas determinantes para la independencia de Colombia. Por este motivo el libertador Simón Bolívar lo denominó Cuna y Taller de la Libertad. Y en su honor fue creada la Orden de Boyacá en 1819. El nombre de Boyacá proviene del vocablo muisca, Boyacá, que significa región de la manta real o cercado del cacique, el cual se deriva etimológicamente de las palabras boy, manta y ca, cercado. Este nombre le fue dado al departamento en 1821 por el Congreso de Cúcuta en honor del río Boyacá, nombre Chicha del río Teatinos, en el cual se encuentra el puente donde se libró la batalla más determinante para la independencia de Colombia. Antes del Congreso de Cúcuta, la jurisdicción del actual departamento hacía parte de la provincia de Tunja, recibiendo el mismo nombre de la ciudad capital, Los primeros pobladores del territorio hoy llegaron hace unos 12.000 años. Hacia el año 500 antes de Cristo, el pueblo Muisca ocupa la región, la cual en sus manifestaciones de organización social, cultural y productiva era la más desarrollada del país. En el momento del arribo de los españoles, el territorio Muisca estaba organizado en tres casicatos, UNSA, bajo el mando del Saque, Tundama y Sugamuxi. Uno de los pueblos que alcanzó el mayor desarrollo cultural de Sudamérica septentrional. se dedicaban principalmente a la agricultura, los tejidos y el trabajo minero. En 1537 llegó a este territorio Gonzalo Jiménez de Quesada para ocupar las tierras, distribuir a los indígenas en encomiendas, obtener recursos y poblar. En 1539 Gonzalo Suárez Rendón junto a Tunja y otras poblaciones ocupadas por los antiguos caseríos indígenas. Durante la colonia la ciudad de Tunja fue uno de los más importantes centros políticos y económicos. A principios del siglo XIX el territorio se denominaba provincia de Tunja, y tras el grito de independencia de Santa Fe, proclama su constitución el 9 de diciembre de 1811 y declara su independencia el 10 de diciembre de 1813. No obstante, durante la reconquista de 1816, el régimen del Terror mandó a fusilar a un gran número de patriotas en todo el territorio. Después de varios siglos de dominación española y tras arduas y heroicas batallas como la del Pantana de Vargas, se obtuvo la independencia definitiva en la batalla del Puente Boyacá, donde el día 7 de agosto de 1819 las tropas al mando del Libertador según Bolívar se impusieron sobre los españoles. Templos, conventos, calles y monumentos históricos dan cuenta de su protagonismo en las dos pasadas centurias. La Batalla de Boyacá, la Constitución de Cuba en 1821, se dio el país en departamentos, estos en provincias, las provincias en cantones y estos últimos en parroquias. Así se inició su vida como entidad administrativa, el departamento de Boyacá, integrado por las provincias de Tunja, Pamplona, Socorro y Casonare. Por virtud de la ley del 15 de junio de 1857, Colombia obtuvo su creación como estado soberano asociado de la Confederación Granadina, formado por las provincias de Tunja, Tundama, Casanare y los cantones de Chiquinquirá y Vélez. Según la ley del 31 de octubre del mismo año, se crearon cuatro departamentos, Tunja con 42 distritos, Tundama con 46, Casanare con 21 y Oriente con 6. Mediante la constitución de Río Negro de 1863, las divisiones administrativas de Boyacá sufrieron varias modificaciones y según la ley del 10 del mismo año, se adoptó una división en seis departamentos, Casanare, Tundama Norte, Occidente, Oriente y Centro. La constitución en 1886, de carácter centralista, dividió el país en departamentos esto en provincias y las provincias en municipios. La Ley 68 de 1890 se dio a Boyacá el territorio Vázquez, actualmente puerto Boyacá. Las provincias fueron suprimidas en 1911 por el Decreto Ejecutivo número 306 y por el Decreto Ejecutivo número 306 de 1911 varios municipios le fueron segregados para constituir la comisaría de Arauca. Posteriormente los municipios pertenecientes a la orinoquía formaron la intendencia de Casanare, siendo su territorio anexado nuevamente al departamento de Oyacá en 1950. En el año 1973 se segregaron de nuevo estos municipios para conformar el territorio actual. El departamento de Boyacá está dividido en 123 municipios, 123 corregimientos, 185 inspecciones de policía, así como numerosos caseríos y sitios poblados, los cuales están distribuidos en 13 provincias, un distrito fronterizo y una zona de manejo especial. El departamento de Boyacá se caracteriza por ser un departamento con variados recursos mineros. La mayor explotación se encuentra en la Esmeralda, siendo el primer explotador de este mineral a través del nivel nacional. También se destaca la producción de carbón en municipios como Zamacá, una parte de los yacimientos de carbón, son explotados de manera ilegal. Una de las principales industrias mineras de Boyacá es acerías. As del río. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.